Hola, ahora que nuestro barco ya sabe dónde está y a dónde quiere ir, ya solo nos queda levar anclas y comenzar a navegar. El objetivo final de cualquier proceso de coaching es pasar a la acción. De nada sirve todo el trabajo que el coachee ha hecho en las etapas anteriores de la metodología GROW si al final no hay un plan de acción que le acerque al objetivo deseado. Eso, el qué va a hacer concretamente y cuándo lo va a hacer, es el objeto fundamental de la etapa WILL, la W, la última etapa del método GROW, que veremos hoy en detalle. Hoy vamos a ver, como te digo, la cuarta etapa del GROW. Recuerda que toda esta serie de vídeos sobre el GROW están basados en este recomendable y recomendado libro de John Whitmore, que fue quien inventó la metodología GROW. Bienvenido, bienvenida a Cosas de Coaching. A estas alturas eh, del proceso de coaching, nuestro coachí ha aprendido mucho sobre sí mismo y sobre los recursos y capacidades que dispone. Desde la definición de una buena definición de, de su objetivo, que recordamos debe ser de tipo smart, pasando por un análisis objetivo, lo más objetivo posible de su realidad y todo ese trabajo creativo en las opciones sobre cómo llegar a su objetivo, ha llegado el momento eh, en el que hay que meter todo eso en una coctelera y sacar de ahí acciones concretas que realizar que le acerquen a su objetivo. Por cierto, si estás viendo este vídeo eh, de casualidad y no vienes de los vídeos anteriores, te recomiendo que, que pases eh, por, por todos los vídeos, que empieces por el vídeo G, de Goal, del método GROW. Aquí arriba te dejo el enlace, porque si no, no vas a entender muchas de las cosas que veremos en este vídeo. Si tuviera que definir una palabra concreta para esta etapa W, Will, voluntad, eh, sería responsabilidad. Ya hemos usado mucho la responsabilidad, hemos trabajado con el coach y la responsabilidad y él ha hecho eh, aparición y gala de, de esa responsabilidad durante todo el proceso de coaching, pero en esta etapa es doblemente importante. La responsabilidad significa que el coachí sea consciente de que las acciones que emprenda dependen solo de él, por lo tanto llaman a su motivación intrínseca, la que le permite alcanzar el objetivo por el mero placer de hacerlo. Otra de las cosas que, que nos aporta eh, la responsabilidad del coaching es que le permitirá darse feedback, un auto feedback, según se vayan haciendo las acciones para poder eh, pues pilotar, pilotar su progreso, dirigir las acciones en función de su resultado, siempre en pos de su objetivo. Las preguntas correspondientes a esta etapa son muy sencillas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y cómo sabrás que vas bien? Es importante darse cuenta de que estas tres preguntas no son una imposición por parte del coach. Ejerciendo la responsabilidad de la que hablábamos hace un momento, son deben tomarse. El coachí debe tomar estas tres preguntas como una llamada a la acción por parte del coach, puesto que el coachí tiene absoluta responsabilidad e independencia y libertad para elegir las acciones que va a llevar a cabo. Es más. Eh, el coachee puede incluso decidir no hacer nada. A veces la mejor opción, la mejor acción, es no hacer ninguna acción. Y el coachee debe sentirse igual de libre y de cómodo, no tomando ninguna acción, si así lo considera, como si toma alguna acción. Esto es lo que hará, que lo que demostrará que el coach y el coach tienen una relación de responsabilidad y confianza uno con el otro. Vamos a ver ahora en detalle estas tres preguntas. Pero como hemos hecho durante los anteriores vídeos de todo este, eh, esta serie de vídeos sobre la metodología GROW, vamos a utilizar el ejemplo de nuestra coachi Ana, que, recordemos, uno de sus objetivos de proceso era sentirme, quiero sentirme más valorada profesionalmente. Empecemos por la primera pregunta, ¿qué vas a hacer concretamente? Este, como decimos, es la llamada a la acción que el coach hace el coachí. Eh, quiere esta, esta pregunta, hay que hacerla de manera que el coachí comprenda que ha llegado el momento de decidir, que el momento del análisis y de las valoraciones ha terminado. Es el momento de pasar a la acción. Como decía hace un momento, eh, no tiene que ser una imposición, pero sí tiene que ser súper claro que este es el momento. Si al coachí le cuesta decidir las acciones concretas, que va a llevar a cabo el coach puede echarle una manita eh, recordándole pues las diferentes aspectos en los que eh, pues eh, analizó la realidad que le que lo rodeaba ¿no? los recursos y la serie de capacidades y habilidades que también eh, estuvo analizando en la etapa r y quizás diferentes opciones o diferentes acciones que ya se le ocurrieron en la etapa o en este caso el coach debe ser un verdadero apoyo eh, del coach estar a su lado para arroparle pero es el coach el que debe tomar eh, esa decisión, eh, la acción concreta que va a llevar a cabo. Y muy importante para cada una de las acciones que se plantea el coaching el coach debe plantear siempre eh, esta pregunta: ¿Cómo esa acción concreta te va a llevar hacia tu, tu objetivo? ¿Cómo te acerca esa acción a tu objetivo? Compruébalo, comprueba que esa acción es coherente con tu, con tu objetivo. En el caso de nuestra coachee Ana, ella decidió dos acciones. La primera, reescribir su currículum eh, con todas las cosas que había aprendido sobre sí misma y que podían ser aplicables a, a un entorno profesional. La segunda acción fue buscar e introducirse en una red de networking que tuviera a las personas que a ella le interesan desde el punto de vista profesional, es decir, investigar y llegar a introducirse en una red de networking activa en la que ella pudiera participar y colaborar. Ante la pregunta de si esas acciones te acercan a tu objetivo de hacerte más valiosa profesionalmente, Ana respondió sin duda que sí. Segunda pregunta ¿Cuándo lo vas a hacer? Es muy importante definir un marco temporal para las acciones, porque si no se pueden quedar simplemente en deseos. Es un, es un recurso técnico que necesita nuestro cerebro, tener un plazo, un plazo lo más definido posible para poder ejecutar la acción. Pueden ser plazos de diferente tipo, puede ser desde el lunes por la mañana hasta la semana próxima o todos los miércoles entre 11 y 12 o cada vez que me llamen por teléfono, pero tiene que haber un marco temporal, es absolutamente necesario porque eso hace más probable que la acción se lleve a cabo. Y además, el poner un plazo, un marco temporal a las acciones, hace que el Kouchi genere un compromiso consigo mismo. Y recordemos que cumplir los compromisos consigo mismo, cada uno de nosotros con nosotros mismos, es lo que mejor nos ayuda a hacer crecer nuestra autoestima. Nuestra coachiana puso unos plazos temporales, unos marcos temporales a sus acciones. Para la primera de las acciones, reescribir su currículum, dijo que lo haría este mismo fin de semana, que era cuando tenía la tranquilidad y el tiempo suficiente como para ponerse a ello de manera seria. Para la segunda acción, dijo que comenzaría mañana mismo y que dedicaría... Eh, media hora de su hora de descanso del almuerzo yéndose a comer media hora más tarde cada día hasta que encontrara una red de networking en la que pudiera introducirse. En este momento el coach puede apoyar un poquito más al coachee haciéndole unas preguntas complementarias que le ayuden en este trabajo de definir el marco temporal. Las preguntas pueden ser eh, por ejemplo ¿qué obstáculos te puedes encontrar por el camino a la hora de poner en marcha esa acción concreta en ese marco temporal que has definido. O puede preguntarle también, ¿qué ayuda necesitas? ¿Necesitarías la ayuda de alguien o el apoyo de alguien? ¿Cómo lo vas a conseguir? O también, ¿qué, qué más hay que tener en cuenta para poner esta acción a la marcha? ¿no? En el caso de Ana funcionó muy bien, porque ante estas preguntas ella se dio cuenta, reflexionó, que para la, la acción de buscar una red de networking activa recordó que tenía un contacto en Linkedin de una antigua compañera de estudios que ya formaba parte de una red, eh, iba a contactar con ella para ver si, eh, si podía incorporarse, bueno, cómo funcionaba esa red de networking. Así que se dio cuenta de que había alguien que la podía ayudar. Para la segunda acción, la del currículum vitae, eh, pues eh, se dio cuenta de que reescribir el currículum en sí mismo no servía de mucho si no lo publicaba. Entonces decidió que como más cosa hacer una acción añadida a reescribir su, su currículum, que más puedes hacer, no? eh, pues eh, va a publicar su currículum en las redes sociales y en los portales de empleo, dejando claro que está buscando un tipo de trabajo concreto con sus condiciones. Tercera pregunta de la etapa Will. ¿Cómo sabrás que vas bien? Cuando nos ponemos a hacer acciones que, bueno, en nuestra cabeza y en la teoría están muy bien planteadas, tienen su marco temporal y, bueno, a priori tienen mucho sentido, pues podemos descubrir que una vez hechas, pues no nos acercan a nuestro objetivo o el resultado que tuvo, eh, tuvieron esas acciones no son los adecuados, no nos llevan en la dirección que, que queremos, ¿no? Por eso es necesario eh, este planteamiento, ¿no? Hacer reflexionar al Kouichi de si el resultado de esa acción le acerca a su objetivo o no. ¿Cuál ha sido el resultado? Tiene que eh, darse feedback, eh, un feedback honesto y objetivo sobre cuál ha sido el resultado de esa acción. Porque si no le está acercando a su objetivo, tendrá que replanificar ese plan de acción, es cómo conducir el coche por la carretera. ¿no? Tenemos que ir regulando en función de lo que nos vamos encontrando, por mucho que hayamos planificado. Por lo tanto, esta pregunta de buscar indicadores, cómo voy a saber que voy bien, es muy importante para el coaching. Para el caso de Ana, eh, es evidente que si recibe nuevas ofertas de trabajo eh, está en el buen camino porque eso es lo que ella pretende, ¿no? Pero claro, recibir nuevas ofertas de trabajo no depende de ella, por lo tanto no, no es una forma de saber si va bien, porque puede ir bien sin recibir ofertas por el momento. Entonces decidió que una forma de saber si iba bien era si con esas dos acciones de hacer reescribir su currículum y publicarlo y entrar en una red de networking de forma activa, si conocía a nuevas personas relevantes desde el punto de vista profesional, entonces estaría en el buen camino. Eso fue lo que ella decidió. Para terminar en esta etapa W. Will, la última etapa de la metodología GROW, hay una pregunta con la que se termina. Igual que con la etapa G goal de objetivos, casi la primera pregunta era ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres obtener? Para terminar la etapa will, lo que hay que preguntar es: de una escala de 0 de 1 a 10, ¿cómo estás de comprometido? ¿Cómo estás de seguro de que vas a llevar a cabo las acciones que has planteado? La respuesta del coaching no puede ser inferior a 8. Tiene que ser 8 o más. Eso nos indica que el coachee realmente tiene la voluntad, el compromiso, las ganas, los deseos de hacer las acciones que le acerquen a su objetivo. En este momento tenemos que fijarnos mucho en el lenguaje no verbal y paraverbal, es decir, cómo responde a esa pregunta. Porque así veremos si hay coherencia entre el número que él dice de la escala y, eh, y lo que realmente siente en su interior. ¿Pero qué pasa si su respuesta es inferior a 8? pues ahí tenemos que plantear eh, varias opciones. Puede ser que el coachee eh, haya dicho eh, honestamente una, una nota en la escala inferior a 8 porque quizá las acciones que haya planteado le parezcan de mucha envergadura o porque quizá eh, pues no tenga mucha confianza en el resultado de las acciones ¿no? o el marco temporal sea muy estrecho. En esos casos, lo que se le puede plantear el coachee es, bueno, eh, si para poder... Eh, aumentar la escala, de subir de 8 en, en, tu, en tu escala, en tu escala de compromiso, ¿no? como estás de comprometido con eso, eh, podemos hacer dos cosas, romper esa acción en acciones más pequeñas, más asequibles, en cuanto a recursos o capacidad, o aumentar el marco temporal eh, que necesitas, que tú mismo te has impuesto, ¿no? Podría ser. Y si es un tema de recursos, pues, o de ayuda que necesite, quizá haya que buscar esos recursos. Que, que siente que le faltan y por lo cual no da una nota tan alta. ¿no? Si aún así, si después de darle una vuelta a esas acciones, el coachee sigue pensando que su grado de compromiso en la escala de 1 a 10 es inferior a 8, entonces haya que decirle honestamente que quizá tenga que abandonar esa acción, porque tiene mucha probabilidad de no llevarla a cabo. Y además puede consumir recursos, tiempo y energía que podría dedicar a una acción eh, mucho más efectiva. Por lo tanto, podríamos dedicar el tiempo a buscar otra acción con la que se pudiera comprometer en un valor superior a 8. En el caso de nuestra coachiana respondió rotundamente que, que estaba comprometida con un 10. Por lo tanto, nos sentimos, eh, bueno, la vimos que estaba totalmente eh, comprometida con sus acciones, no dudamos al respecto. Así que solo no nos queda. Eh, pues quedar en una fecha próxima la que decide el coach, en función de las acciones, una semana, dos, un mes, lo que haga falta en función de las acciones para hacer un seguimiento de las acciones. Es muy importante eh, tener esa nueva cita con el coachee para ver cómo va ese plan de acción, para ver cómo va su feedback y para bueno, pues comprobar si sigue necesitando nuestro apoyo o ha cumplido su objetivo y ya no, no nos necesita, que sería lo suyo.